Antes de iniciar el video, te pido que te pases por mi webcomic, te lo dejo en la descripción, se llama 576 Colección de Objetos, muchas gracias. ¿Cancelado? ¿Quién dice? Te ánimos en el último video que subí, la máxima alianza Requiem. Gracias muchachos. El apoyo que me han dado es... Es... O sea, no tengo palabras... Es solo gracias por los comentarios... Y... Saben que es una broma, ¿verdad? ¿Qué? Uh, chicos... Uh, está en sus putas caras... Tan solo vean la fecha... Además que... Trabajo de día... Estudio de noche... Apenas subo videos al canal... ¿En qué momento voy a hacer la máxima alianza? Bueno, así que sin más, veamos los obas de Leonard. Que no son más que unos cuantos cortos que salieron entre la máxima alianza y las desventuras de Leonard. Bueno, y que gran parte de ellos son parodias de cosas virales del momento. Dark Brewster, eh, Dark Brewster eres el peor youtuber. Eh, Dark Brewster, parecemos huevones y ahora se dan cuenta bien es empezamos viendo unilde, bueno que que no sé si una contaría ¿Qué? pero ¿Qué? es una ¿Pero trilogía ¿Cómo? De link porque el primero inicio Yo con el link el héroe descubriendo que no puede hablar lo en llaman serio. Zelda. bueno supongo es que el promedio de... De... Eh... de los haters ahora usar la webcam y piensan defenderme al menos memoricen mi puto nombre no puedo creer que hay hambre en la Princesa quien siempre salvo. Zelda. ¿Qué? Aparece, Leona, que que que... podríamos carajo? decir que es parte de eso. Sinceramente no entiendo cuál es el objetivo bien, de que aparezca el, el opening de en videos cortos, los pero bueno. Yo diría que este con es el que le empieza diciendo tu nombre. Sé que salió antes, pero dirá no, no. que Coloca tu lengua en la parte. Y debo decir que es gracioso. Debería ser un meme de él Eres un imbécil. Maldito enfermo. No sabes hacer otra cosa. Pues sí, sabes pelear. Debo admitir que eres más ingenioso de lo que pareces. Y luego tenemos el chiste de Mario rechazado por Peach versión Zelda. Pobre Peter Pan. Que ahora merezco una Siempre seremos amigos. Pero oficialmente el primer obra de Leonard como lo llamaría Cuide yo su... sería este Cuide su lengua, entonces deme dos ya, ¿entienden? Sí, porque uh, sí, fue gracioso la, las primeras dos veces, tres veces que lo vi Y se repite la yo? misma Dime. ocasión en esto qué buscador utiliza Mario cuando está en la computadora? Yahoo. Es el chiste más friki que he escuchado Tan tan, tan, tan. Me gusta Luego tenemos a Sara, la chica conociendo distintos creepypastas y en la cual nas es en una sátira con respecto a el creepypasta y cómo en teoría vencerlos. Soy una idiota que no está preparada para cualquier situación. Traje una linterna con baterías bajas. Nada podrá detenerme. Sten Stewart, Stuart. Acción. Oh, no. Buen trabajo, super amigazo. Aparece la así que cuenta. Con esto se acaba la leyenda de Slenderman. Vayamos a celebrar. ¿Qué de música? De acuerdo. Cambia eso. No puedo. Ya estoy esperando ver un capítulo donde lleguen al hombre pálido. Y sencillamente usen la llave, abran la puerta, metan ahí los ojos del hombre pálido y a disfrutar de la comida. Interrumpimos este review para mostrarles la miniatura Ahora si se preguntan cómo la hice Todo lo que tenemos que hacer es ir al paint Trasladar la imagen que queremos editar Luego hacemos clic en la opción rule 34 Luego en seleccionar oprimimos otros personajes que queramos que aparezcan Vamos a la pestaña y hacemos clic en hacer magia Y ya tenemos una miniatura suculenta Muchas gracias por el tutorial H me inspiraste a hacer estos tutoriales. Muchas gracias y volvemos con la transmisión. Sinceramente pienso que el estilo de dibujo está muy bien. Se nota un poco la influencia de Betty Alabecha en algunos. Leonard, personaje evidentemente inspirado en Dark Brewster. Regala 34. Regala 34. Regala 34. Reg 34. Regala 34. Reg 34. De no Aquí debía haber otro clip, pero no lo encontré. 34. Claro. Por lo que asumo que su nombre es Leonardo. Bueno, también tenemos a el amigo de Leonard Lambert, que según tengo entendido está inspirado en otro amigo de Dark Brewster, que el cual se retiró de YouTube hace mucho tiempo. Pero hablando sobre eso, el hecho de que Dark Brewster le de las dos, más que el hecho de ahorrar personal A veces siento que es sencillamente el hecho de que los dos reflejan dos cosas que quisiera haber sido Dark Brewster alguna vez Y también está la batalla más épica en la historia de, de Dark, Dark Brewster. La, la reunión de los Objeto locenderos de 2008 Lo Los mismos de la máxima aliencia no Contra Dark Brewster. Oh, <risas> ¿Más en serio? Claro que sí Señores, esto es internet, nadie debería pelearse por este medio, ni en la vida real No deberían seguir hablando de un video que fue subido hace mucho En el que se critica a una novata que hace mal uso de un avatar del que ni siquiera tienen sus derechos Oye, <risa> qué bien se siente ser el dueño de tus avatares, gracias 199chan como, como la estúpida, estúpida de la pastelosa. pastelosa Tú solo te dedicas a joder a todos Todos deberían unirse a nosotros en internet no hay por qué hacer caso a una lagartija falabolas Porque. <tose> el Muy bien, eso es todo por ahora ¿Qué quieren que sea lo próximo que reseñe? ¿Está entre Pokémon Edición Dark? ¿O el debate completo de Lucy? ¿La reencarnación de chica japonesa? Ah, sí, creo que me faltó este ¿Qué es esto? Yo tampoco pensé que era Yo tampoco lo sabía ¿Soy el único que piensa que Cuando los personajes se voltean Tienen una apariencia como de estar medio jorobanditos. Estoy enamorado Nada, creo que soy solo yo Tienes que ver esto Mi amor Soy, soy, soy vato. vato, espero que quede claro que, que soy vato, vato Bueno, Igual eso de... es todo, me despido, chocho ¿Eh? Eso es un insulto para, para mí Oh, chicas! Mira, esta mi es mi novia, llama se llama Rariki, y es hermosa buena onda, es más, más real que tu supuesta esposa ya este en despecimiento, es más no falta que un de billete de 3 pesos, pesos, pendejo de, de mierda. Cara de culo, la que la, la sexualidad de un, un ataque. Dark Wilson es un peruano Uy, bueno, gordo que, que hizo una que desde una llamada más máxima alianza la y otro se llamaba de otra, la desventura de y dejó que un dumbad de internet la criticara y qué hizo? Nada. Nunca hizo nada. Nunca le respondió al tipo. Nunca mencionó que siquiera existía eso en los comentarios haters. Ojalá te desmonetes en el vídeo, Dark. Eres un... Este vale verga si trató de violar a Elsa.